Estamos entrando a la temporada de incendios forestales. Y como líder estatal del manejo de emergencias, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está coordinando para tener todos los recursos posibles para enfrentar esta temporada. Nos estamos enfocando en la nueva tecnología para poder reconocer y atacar rápidamente nuevos incendios forestales. Tenemos un suministro de más de 270 camiones de bomberos estratégicamente colocados en partes por todo el estado. Nuestro sistema de ayuda mutua es el mejor del mundo. Tenemos un suministro sólido de aparatos contra incendios que nos garantiza estar listos para poder responder rápidamente a los incendios forestales o cualquier riesgo de peligro en California.